esto habla de mí, de, yo me identifico y seguramente ustedes si tienen la oportunidad de tener este libro van a ver, oye, oh, sí es verdad, yo vivo esto, yo fui aquí, yo hice esto otro, porque es la interpretación de nuestra interioridad, la historia que relatan los poetas es nuestra interioridad no son crónicas, son vivencias, las vivencias de todos nosotros, pero que ellos tienen Ingrid tienen la capacidad de traducirla en lenguaje poético. Una porción de la humanidad, sino que a toda la humanidad, y creo que esto va a ser claro antes de la, de la, de la pandemia y después de la pandemia, y van a existir una serie de registros. Este ya está incluido dentro de esos registros. La lengua insomnia está in incluida dentro de esos registros. Sí. Pero van a haber muchos más. Y por eso, al principio de la presentación, yo decía que eh, cómo había, había escritura o libros, libros que trataran sobre la pandemia cuando llevábamos 20 días recién en confinamiento. 20 días. ¿Qué puede registrar en 20 días? ¿Qué dolor? O sea, era una experiencia chora en ese momento. La gente comenzó a, a verse por videollamada, empezamos el boom del Zoom, porque era otro boom de vernos, oye, está ahí en Alemania, está estáis acá, oye, ¿y cómo lo estáis pasando? Bien, aquí, tocó una copa de vino, qué sé yo, no, no, de alguna forma nos enrabiamos con nuestros parlamentarios de que hacían esta, estas sesiones del, de la Cámara acostados, eh, muchas veces eh, en pijama, eh, engañamos al ojo del otro porque eh, esta cosa del teletrabajo también como que, distorsionaba distorsionaba la realidad era como el día de la marmota de que todos los días eran iguales el lunes era igual al domingo el martes era igual al jueves y así todos los días eran iguales eh, y, y, y, y no como sales de ese bucle ¿Cómo sales de ese bucle si todos los días sean lo mismo entonces yo creo que este libro que es duro y que tiene la belleza por supuesto de la poesía de esa poesía que no tiene apellido eh, pero que sí en el fondo registra lo que, lo que sucede porque creo que el escritor, el poeta tiene la obligación de hacerlo tiene la obligación de hacerlo y si no lo hace él, ¿qué más lo hace? y adem además también nos transmite un lenguaje de nuestra época. Cuando ustedes ustedes a sus nietos, a sus bisnietos, a sus tataranietos, si tienen la oportunidad, ellos van a hablar diferente. Y aquí va a estar el testimonio donde van a tener que enseñarles no esto, esta palabra significaba tal cosa o esta significaba tal otra para que puedan procesar este libro que ustedes van a transformar en un testimonio presencial por eso les decía, cierto, son parte de esta historia y esto engloba la historia de todos nosotros precisamente también y en principio hablaba, cierto de que del Santo Padre que le están degollando a su paloma porque nosotros, nuestra época fuimos testigos de otros estallidos sociales ¿cierto? y por eso asociaba la historia no nos enseña nada, sí, nos enseña también vivimos una cierta cuarentena ya los famosos toques de queda pero hay una algo que me hace reflexionar de la vida del escritor, de la vida del poeta. El poeta está siempre en cuarentena. Solo que no se da cuenta. Porque el poeta vive hacia adentro. El poeta escribe hacia adentro. Capta, observa, mira, interpreta y traspasa un papel en blanco. Por eso el poeta, podríamos decir, es un bicho raro, que vive hacia adentro, nosotros vivimos hacia afuera. El poeta no tiene tiempo para hacer cosas, porque está trabajando aquí, porque está trabajando aquí. El poeta es solo, el poeta vive un horario que no es nuestro horario porque él es el encargado de traernos lo que nosotros no vemos o si lo vemos no sabemos interpretarlo en cierta medida los poetas, los escritores son nuestra conciencia son aquellos que nos mantienen alerta es verdad oh sí, es cierto son los que nos van iluminando para cerrar yo creo esta presentación vamos a escuchar algunos de, lo, de los poemas de, en, en, que, tienen, que están en distintos capítulos ¿eh? Eh, hay una parte 1 que es cuarentena eh, y la, la cual, la cual o sabes que lo que me sorprende es que en ninguna parte de los poemas aparece esa palabra es solamente el título del capítulo, pero durante en toda la, la poesía la palabra no aparece. Cuarentena no aparece. Eh, hay uno eh, que es eh, vigilancia, que me gusta mucho. Vigilancia. Y eh, el secuestro, sí. Y hay uno que que es la mujer de los insomnios, que aquí aparece un, un sí. verso que a mí me gusta, un, sí, me gusta mucho y hay un hay una hay un verso dice, envuelta, envueltos de la inconfundible pregunta, ¿cuántos han muerto hoy con una penitencia sacrílega y punzante? ¿Quién no se vio en esa situación de mirar las cifras todos los días? todos los días, ni siquiera preguntábamos cómo va avanzando, no, cuántos muertos hay, todos los días nos preguntábamos lo mismo, cuántos muertos hay, y mirábamos por regiones, mira el morbo, Sí. mirábamos por regiones, a ver quién, quién está más, más más compleja, no, yo, yo, está horrible, ni ni hablar, o sea, y, y era así, esas eran nuestras nuevas inquietudes Esas eran nuestras nuevas preocupaciones Ver las cifras de muertos Bueno, ese, los dejo ahora con la poesía de Ingrid Gracias por dejarme tres minutos para leer <risa> Perdón, Perdón. <risa> Muchas gracias, Laura <risa> Mujer de los insomnios Ya tú lo sabes Duermo sin dormir Y lloro sin llorar alma en pena la casa en este encierro y canto para no enloquecer de silencios y ruidos externos mi voz se alza potente y plena mi alegría se abre en la carencia se abre ante los mensajes sordidos es un impulso irresistible de esa explosión de belleza invisible late el reloj donde la realidad sobrevive entre huesos añejos y dolores diversos, la vejez se desvela con los pies entumidos y un techo que abruma. Yo duermo sin dormir y sangro sin sangrar la pesadilla maniática que inquieta. Ahí está la cara triste en medio de la calle vestida de paraguas, leche y miel. No ha de faltar el pan, odio sin odiar. Mientras la contingencia reprime y censura, y la rutina agarrota, ahí estamos, envueltos de la inconfundible pregunta. ¿Cuántos han muerto hoy, como una penitencia sacrílega y punzante? Mujer de los insomnios, me dijiste, sin comprender aún mis ojos abiertos, mis aterrados oídos, el cierre de los puños, en la noctámbula pendiente que lujuriosa nos desmaya y aturde, aturde. Sí, busco, busco, busco. Calma, calma. Confusión. La desordenada muerte despertó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 Muchas gracias. gracias por estar aquí y tener la paciencia de escucharnos.